A Marcos, que evangeliza en medio de paganos, le interesa subrayar la actividad de Jesús entre los no judíos. El episodio sucede en territorio de Tiro y Sidón, en Fenicia. Los planes misioneros de Jesús contemplan en una primera etapa la evangelización del mundo judío. Sin embargo, esta mujer pagana, por su religión y cirofenicia por su nacionalidad,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 los judíos serían los hijos, mientras que los paganos son comparados a los perritos. Pero que a la mujer no parece desanimarla. A Jesús le gusta su respuesta sobre los perritos que también comen las migajas de la casa y le concede lo que pide. Jesús expulsa el demonio desde lejos.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 Husano. manifestando la autoridad y eficacia de su palabra y revelando que el reino es un don de liberación para todo el que se acerca a él con humildad, sin embargo reclama la adhesión de fe que trasciende nacionalidad, sexo, condición social, nunca nada está perdido cuando el discípulo con fe viva se confía en la palabra de su señor. E intercede por otros Jesús compara a la mujer con un perrito La mujer en lugar de sentirse ofendida Reconoce lo que es No se quiere poner por encima de lo que le está diciendo Jesús Pero usa sus mismas palabras para arrebatarle el milagro «Sí, Señor, dice bien Si sí, soy un perrito, pero déjame comer de la migajas que los niños tiran» Mientras que los judíos despreciaban la gracia de Jesús